Bueno, mi cabello para mí significa libertad, empoderamiento, eh, a mí me da una seguridad súper grande poder llevar mi cabello como es en cuanto al rizado, el color digamos que me encanta porque es una manera de decirle al mundo, hey estoy aquí y me siento orgullosa de lo que soy, de lo que tengo y siento que es una forma en la que mi niña interior que sufrió mucho por tener el cabello crespo, pues se ha podido liberar. Entonces, significa eso, significa libertad y fuerza.